En una metrópolis cualquiera de Estados Unidos, un migrante italiano llega sin un centavo en la bolsa. Años más tarde, sin saber qué pasó en el medio, es el asesino más temido de la ciudad. Pero su vida cambia cuando un día se ve obligado a ser de papá soltero. Estamos hablando de Leon, un señor que es una especie de John Wick en tiempos de crisis económica. Por su tipo de trabajo, Leon trata de llevar un perfil bajo, y por alguna razón, no se da cuenta que viste como un asaltante de bancos. En fin, Leon vive en un edificio de mala muerte en donde también vive Matilda, una mocosa maleducada producto de la falta de afecto en su círculo familiar. Y de hecho, con excepción del hermano menor, todos en la familia de Matilda tienen una actitud de mierda, tanto con Matilda como en su vida en general, pero el más quemado es el padre, que es este gordito que resguardaba no sé cuántos kilos de perico en su casa. Esto como parte de un trato que realizó, con el detective Gordon, que en este universo es un jefe de policía mafioso. La cosa es que el papá de Matilda se le hizo fácil robarse un cachito del perico, igual quien lo va a notar, pero él la caga, porque lo notan, y como no lo piensa devolver y al detective Gordon no le pasan para nada este tipo de actitudes deshonestas de sus empleados, va hasta la casa de Matilda para despedir al papá en persona. No, en realidad masacra a toda la familia, bueno, toda, excepto Matilda, que andaba en un 7-11 en ese momento. El caos es que Matilda, al subir a su departamento en lugar de dar la vuelta y huir, como haría cualquier niña, o, o mejor dicho, cualquier persona al toparse con una sanguinaria masacre, hace ah, como que no ve nada, como que no vive ahí, y se pasa de largo hasta la puerta de su vecino, que es Leon, con la esperanza de que este le abra la puerta y le siga la corriente, y bueno, Leon podrá ser un sanguinario asesino, pero en el fondo es re buena persona, por eso abre la puerta y deja pasar a Matilda, aunque el día siguiente la corre a la mierda, y como Leon fue muy poco discreto y le dijo toda las cosa de lo de asesino sueldo, Matilda le dice, Yo no me voy de aquí hasta que me enseñes ese trabajo de matar a gente, porque, porque me parece muy interesante y eh, es para una expo de la escuela, Mira Matilda, trabajo solo. Además, no te ofendas, pero eres una estupidita de 12 años. Así que aunque quisiera, ni siquiera puedes con este trabajo. Debido al escándalo, Leon tiene que mudarse a otro lugar, así que sale con su maleta y su plantita, pero no entiendo por qué carajo se llevó a la mocosa psicópata en lugar de dejarla en el primer orfanato que encuentre, lo que hubiera sido más práctico y responsable. Y como parece que no tiene nada mejor que hacer, decide distraer a la mocosa en el oficio. El caso es que básicamente la toma como su hija adoptiva y le enseña cosas útiles para la vida diaria, como manejo de armas, acecho de objetivos, y además le tira datos del negocio como que entre más puedas acercarte al objetivo, mejor asesino eres, desacreditando a la asesina de Kill Bill, pero también la educa en cosas mucho más normales, como ordenándole no decir groserías, prohibiéndole fumar, e incluso le aconseja no hablar con cholos. Matilda, te he dicho que no hables con cholos, dime, ¿te hizo algo? No Leon, solo me pregunto por mi Instagram. Deja de decir groserías. Matilda, por su parte, saca a Leon de su rutina, obligándola a hacer el ridículo en performances caseros y ayudándole a Leon a leer documentos porque algo que no te dije es que Leon no sabe leer ni escribir. El punto es que le toma tanto cariño a Matilda que un día le dice a su banquero clandestino que si por casualidad se muere en un tiroteo con la policía, quiere que todo su dinero pase a manos de Matilda. Y a mí no me da nada de confianza este señor, pero igual y me equivoco y es un banquero clandestino honrado. Todo bien, hasta que un día a Matilda se le ocurre hacer justicia por propia mano por la muerte de su hermano, porque era el único que le caía bien, la cosa cosa es que va a la comisaría y pasa a la seguridad como si nada, en fin, quién va a sospechar que una niñita viene a cargarse a alguien, entonces el plan es llegar con el detective Gordon y hacerlo mierda a tiros, pero el plan se le ceba porque el detective Gordon la atrapa, a pesar de que no la conoce y que nunca la había visto en su vida, supongo que usa chamar rigor en pleno verano, hace sospechar a cualquiera, la cosa es que cuando Leon se entera de que tienen capturada a Matilda, se deja ir a la comisaría y la rescata sin muchos problemas, pero Leon, en lugar de pelarse de la ciudad, se va a su casa como si nada, y como el detective Gordon es básicamente un mafioso con un equipo SWAT a su disposición, da con la localización del León y llega a su casa con una unidad élite de como 50 policías entrenados para operaciones de alto riesgo. Pero ni todo esto es suficiente para acabar con el León, porque este se las apaña bastante bien para dar pelea. Y en medio de todo, abre un hoyo en la pared de la cocina que oportunamente da al sótano del edificio y hace que Matilda se escape por esta vía. ¿Cómo sabía León este dato? ¿Y por qué carajos no se escapa también? No lo entiendo, pero tampoco tengo que, porque él es el profesional y a su criterio le parece mucho mejor idea y disfrazarse como policía y pasar caminando entre todos qué carajo bueno yo qué sé la cosa le funciona pero a unos metros de escapar el detective gordon le dispara porque sospecha que puede ser león si se equivocaba no sé cómo lo voy a explicar pero su instinto no le falló era león desafortunadamente su instinto no es de mucha ayuda para el plan b que tiene Leon. hacerse estallar y como se quiere lucir porque bateó león este último le dan la mano el anillo de un cinturón de granadas un segundo después explota muriendo pero llevándose al detective gordon con él con esto Matilda está salvo, hereda de la pequeña fortuna de Leon, pero no me termina de dar confianza al banquero clandestino. Y bueno, Matilda ingresa por su propia voluntad a un internado, la película termina con el acto simbólico de Matilda, sembrando la plantita que Leon tanto quería, Fein.